Bien, vamos a darle mayor intensidad al ejercicio presionando la zona de la pelvis hacia abajo de forma que la persona que ejecuta la plancha lateral debe intentar mantener la postura alineada, una correcta línea en el plano sagital entre piernas, pelvis y tronco. Vamos a aumentar la intensidad del ejercicio utilizando un elemento externo, va a ser un fútbol que lanzamos hacia la pelvis y el ejecutante debe activar la musculatura para intentar mantener la posición sin perderla en momento alguno. Vamos a lanzar el balón por la zona de la pelvis y lo vamos a hacer también desde distintas orientaciones para crear diferentes exigencias a la musculatura eh, combinando diferentes planos. Vamos a apoyar el antebrazo en un bosu lo que aporta inestabilidad y con la mano lo vamos a mover para que una mayor inestabilidad aumente las exigencias en la musculatura del tronco. Primero lo realizamos manteniendo los ojos abiertos de forma que vemos por dónde nos va a llegar esa inestabilidad adicional de la persona que mueve el bosu para posteriormente realizarlo con los ojos cerrados.